Es tortura es la práctica de la tortura mediante de tecnología cibernética, bien utilizada como arma y la perpetración de formas físicas de tortura, como la manipulación y el control de un motor, los implantes de microchip y actualmente a través de dispositivos y dispositivos neurotecnológicos, así mismo para insistir o contribuir al sufrimiento emocional mediante intimidación. Acoso, vigilancia, delincuencia pública o difamación, así como la apropiación, eliminación o manipulación de información personal de la víctima, abarca usos ilegales en materia de nanotecnología, neurotecnología, inteligencia artificial y inteligencias médicas, incluso el denominado mejoramiento humano. La víctima en ningún caso ha dado consentimiento para ser usada en experimentos científicos, contraviviendo el Código de Múdez y la Declaración Universal de los Derechos Humanos. En España hay ¿no? tortura. No es locura, es cibertortura, no es locura, es cibertortura, no es locura, es cibertortura, no es locura, es cibertortura, no es locura.